Porque creo que las mujeres tenemos que aprender a ser otras mujeres. Y eso se hace cuando una se organiza. Y miren ustedes lo que pasa. En eh, nuestro trío elegimos cómo, el el cómo construir el conocimiento a través de la percepción. Iniciamos con la imagen y concluimos que el conocimiento se construye a través de las experiencias. Uno de los postulados del constructivismo y el construccionismo que la percepción es el punto de partida para el aprendizaje, pero no es el punto de partida. discutiendo sobre los fenómenos, analizando el contorno, cambiando la normalidad, así podríamos construir el conocimiento a través de la percepción. Nosotros al principio pensamos que la realidad es relativa, porque habíamos escuchado acerca de que vivido nosotros eh, y pensamos de que si es la segunda respuesta, un acuerdo intersubjetivo, porque nosotros vivimos en el mundo con nuestra cultura. ¿Cómo estamos planteando la realidad a nuestros educativos? Pues porque de repente ese tipo de, de interpretación que hagamos, ¿verdad?, L los estemos a ellos dando una información equivocada de la realidad. Eh, llegamos al acuerdo en que eh, la es la realidad un acuerdo intersubjetivo sobre el análisis constructivista y construccionista en actividades didácticas de migración y cambio climático. Previo Esperanza, fíjense que no sé si han leído ustedes que actualmente varios países en Europa están retomando la lectura eh, por parte de los estudiantes que nosotros generalmente llegamos al aula de clase y, y lea. Pero ellos no sabemos, si es, pero nos ponemos a leer en voz baja. Y entonces hoy me gusta esto de esperanza, verdad que también está muy actualizada y con los retos de la educación, eh, que hay que poner a los estudiantes a que ellos lean. Eso les ayuda a ellos, eh, porque a veces tienen temor hasta de leer y lo vemos. Leemos, Utilicemos ¿eh? la lectura y llevemos esta experiencia también a los salones de clase. Solamente hay ah, también el copiado dicen ellos, que están haciendo que los estudiantes lean y que escriban. Exacto. Dice el de ayer: Los instrumentos sociales y morales se cristalizan en las estructuras mentales, producto de experiencias. Dice Vigoso. Los significados sociales se aprenden en un proceso cultural, el habla que no se puede reducir a enunciar. Eso es una crítica a que enseñamos. Mama, mama, mama. Sí. Importancia central de la casualidad para la comprensión y la mediación pedagógica. Este postulado es coincidente entre ambas corrientes, tiene un origen común. El mismo es un acuerdo común entre Pia y Disco. Cuando hablan de la importancia que dentro de la mediación pedagógica tienen que prever que la experiencia didáctica permite la comprensión de las causas que explican los fenómenos. Ah, no, no. Así, ¿Cuál es el año de Redli? 1800. Este ¿1800? ¿Cuál es el año ¿Cuál es el año de, de ¿1890 1910? A época, no, 1930 ok, Y ahí sigue Mena. ¿Y ahí de Mena qué otra? ¿1957? Huelga no, sí, la huelga bananera en el 54. Sí. sí, después de la bananera. Juventil, después de yo, yo entonces, ¿Qué? en 1957 a 1969. ¿Sí? Sí, sí, no, no, sí. Después, de... después de Leni y Manuel, es quien sigue? Sí. ¿no? Yo soy la última, creo, porque no, no está poniendo. 5 a 2,000 y 9. Ah, bueno, yo voy a cuantarles. Entonces, queremos agradecer infinitamente, tanto a Desarrollo Canadá, como a también a la Federación de Docentes de Columbia Británica por haber apoyado eh, el proyecto de lo que es la pedagogía ah. sexista e incluyente en nuestro país, ya que a través de él pues hemos logrado grandes avances en lo que es nuestras aulas de clase, nos han ayudado a cambiar nuestros paradigmas, verdad, y hemos adquirido herramientas para poder cambiar lo que es las clases a nivel de aula ¿verdad? entonces agradecemos eso bueno la verdad es que el aporte de los docentes de Canadá ha sido fundamental para que los docentes hondureños tengamos mejores herramientas metodológicas a la hora de llegar al aula y que nuestros estudiantes eh, se sitúen en el contexto donde están, que conozcan el mundo en el que viven y de esa manera pues eh, se le busque solución desde el punto de vista educativo a los problemas más grandes que afecta la sociedad. Bueno, también darle las gracias a los compañeros maestros de Canadá en nombre de todos los docentes del Colegio de Profesores de Educación Media. La verdad que este proceso ha sido muy significativo, no solo para los que hemos participado de manera directa en él, sino que para todos los docentes de aula porque... Creo que eh, todos los compañeros que hemos participado en el proceso hemos compartido con nuestros compañeros de centros educativos, a veces de redes educativas, todo lo que hemos aprendido en el taller y lo más importante y más significativo es que lo hemos llevado a nuestros alumnos. Bien, valoramos este aprendizaje y queremos que continuemos eh, aprendiendo. Eh, eh, agradecemos también a los um, acortantes de este proyecto para que continúen ayudándonos para poder llevar este conocimiento a nuestra aula de clase. Yo como Garífuna eh, llevo este mensaje y este conocimiento a mis hermanos garífunas de manera que no continúen emigrando hacia las ciudades más grandes porque aquí hay herramientas para sobrevivir y... Eh, creo que es importante para nosotros, pues, eh, estar siempre en estos seminarios como para poder aprender más y ser multiplicadores de este conocimiento. ¡Gracias, Gracias. Canadá. ser mujer y llegó el amor y era de la entraña como viento fuerte como brisa de ser para ser mujer fe